Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Gusto de saludarlos este sábado por la mañana en tu programa Tu Encuentro con Dios. Qué gusto poder compartir con ustedes un momento para escudriñar juntos la palabra de Dios. Eh, para las personas que nos están siguiendo por primera vez, ustedes pueden encontrar nuestro, nuestro programa, lo pueden encontrar en Facebook y también lo pueden encontrar ustedes en en Boris Darmon canal. canal, ustedes van a ver varias exposiciones mías, conferencias mías, que ustedes también las pueden seguir. Suscríbete al canal para que puedas recibir una notificación cada vez que nosotros publicamos algún mensaje que eh, ponemos en línea y que sin duda tú podrás de alguna manera recibir o revisar y gustar, si en caso también prefieres, puedes compartir. Como todos los sábados por la mañana, estamos siempre realizando nuestro programa de encuentro con Dios, y sin duda muchas personas nos han escrito y nos han dicho que están, están muy contentos de poder escudriñar la palabra de Dios juntamente conmigo, y poder juntos tal vez rememorar lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros en, su, en el mundo, y también mostrándonos en su palabra, que es uno de los temas que muchas personas no tienen el privilegio de poder escudriñar la Biblia y poder encontrar en ella el mensaje para este tiempo. A través de las semanas pasadas, Hemos podido conversar con algunas personas referente a la condición de los muertos y qué es lo que pasa con la persona cuando muere. Muchas personas, a través de los años, han recibido la instrucción o la orientación eh, muy católica, muy centrada en una doctrina que a través de los años ha ido tomando relevancia en la vida de las personas. Y generalmente ha tomado relevancia porque tiene que ver con el sentimiento del ser humano, con la condición misma de cariño o relación que tiene una persona con otra, y cuando esta persona entra en una situación difícil como la muerte, sin duda muchos de nosotros nos encontramos ante preguntas. ¿Qué pasa con mi hermano, mi hermana, mi familiar, o el señor fulano, el vecino, que murió o muere? ¿A dónde va? ¿A dónde se... se queda cuando, cuando muere. Bueno, la idea de la muerte generalmente es una idea que muchos de nosotros de alguna manera hemos sido confundidos. Y hemos sido confundidos a propósito porque el enemigo de Dios, quien trajo la maldad, la muerte, el pecado a la raza caída, está tratando de justificar la actitud del hombre de creer, en sus estrategias y por supuesto seguir las doctrinas que él ha impuesto desde el fin que se rebeló contra Dios. Una de las cosas interesantes que normalmente sucede es que la mayoría de personas con tal de tratar de consolar su corazón, de encontrarle a, a, a su corazón una razón de ser respecto a la pena, al dolor, uh, han mencionado de que el alma del ser humano realmente va al cielo, va al purgatorio o va al infierno. Y a través de los años, nosotros hemos tratado de explicar esto, pero muchas personas es, les gana más el sentimiento que realmente la razón. Y una de las razones, la, o sea, valga la redundancia, la razón para eso es justamente que las personas profundizan el hecho de la muerte y la separación de un ser guado o de un ser amado, que finalmente terminan por obedecer más una, un asunto de, de intuición o de sentimentalismo y no necesariamente un asunto razonable como lo que presenta la palabra de Dios. Vayamos al comienzo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó inmortal, condicional. ¿Por qué? Porque Dios le había puesto a él la libertad de poder elegir. Es decir, cuando el hombre fue creado por Dios, fue hecho a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios. Sin embargo, Dios le manifestó al hombre que en el cielo había un acto rebelde manifestado por un ángel, que hoy es conocido en la palabra de Dios como el misterio de la impiedad. No lo conocemos como, como entró en su corazón el orgullo, la avaricia, la maledicencia en el corazón de Luzbert, el ángel que dirigía los coros celestiales, dice la palabra de Dios. Este se reveló contra Dios y Dios lo echó de su reino. Y dice, él buscó estrado para sus pies, donde podía morar, y llegó a la tierra. Y produjo lo que nosotros ya conocemos hoy en día, esta catástrofe condicional en la vida del ser humano, en la cual nosotros tenemos que morir. Y la condición fue determinada por la obediencia o desobediencia de aquel que había sido creado como el rey, como el dueño de esta tierra. El dueño de esta tierra era Adán y Eva. Adán y Eva tenían un encargo de parte de Dios de cuidar, de sojuzgar la tierra, de proteger la tierra, de hacer de la tierra un lugar habitable, bonito, agradable para todos sus seres amados. Sin embargo, un día caminando por el huerto, se encuentra con una realidad. Eva, escucha una voz que le dice y le crea una incertidumbre, y no más que incertidumbre, provoca una respuesta muy astuta, la, la, la, la oración o la, la afirmación que ella escucha, porque la voz le dice con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol que está en el huerto. Dios no había dicho eso. Dios había dicho que no podían comer de un árbol. Pero la propuesta del engañador siempre viene con una suspicacia de tal modo que te provoca a ti una respuesta. Esta mañana yo leía a una persona que anda criticando a una iglesia, ¿no?, y anda atacando a su iglesia. Pero él dice que predique el evangelio. Entonces yo le digo, ¿cómo puedes tú predicar el evangelio y estar atacando a una iglesia? ¿Quieres atacar un, un concepto, una doctrina? Adelante. Pero si te dedicas el tiempo a atacar, atacar, atacar, entonces tu, tu estrategia posiblemente lo que va a provocar es una reacción. Eso es cierto. Va a provocar reacción. La actitud misma de, de atacar. En este caso, Satanás utiliza una actitud astuta al decirle, una mentira, una afirmación supuesta que provocó en Eva una respuesta en defensa de la verdad. Y eso es lo que hace Satanás, generalmente provoca a las personas a decir algo, y después de decir eso, generalmente la respuesta viene como, casi como un acto de, ok, ¿quieres conversar? Pues conversemos, estás equivocado, ¿no? Y eso es lo que pasó entre Adán y Eva. En este caso, la serpiente, utilizada como instrumento de Satanás para llamar la atención a esta mujer, nadie más en el huerto hablaba, solamente Adán y Eva podían hablar. Pero ahora escucha a ella a alguien que habla y cuando voltea se da cuenta que hay una serpiente hablando. Dice que Satanás se introduce dentro de la serpiente y le habla y le dice con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Y dice, no, eso no ha dicho Dios. Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que de todo árbol podemos comer, pero de este no. Entonces viene la propuesta engañosa de Satanás. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes este fruto, te vas a hacer como él. Vas a ser como Dios. Vas a saber bien el mal. Es que Eva no sabía el mal, no sabía que existía el mal. Sí sabía escritos antiguos dicen que Dios había conversado con ellos, les había mostrado el, el, la rebelión que había. Y el hecho mismo de poner un árbol de prueba para Adán y Eva era que ese árbol de prueba debía tener una razón para estar allí. Y la razón era hacer que el hombre creado por Dios Eligiera voluntariamente, sin presión, sin obligatoriedad, con libertad, eligiera a su creador por decisión propia. Una cosa es que tú le pongas a una persona en, una, en un ambiente y no tenga alternativa de salir de allí, puede ser un ambiente bonito, puede ser un condicionado como para que viva feliz, pero no tener la libertad de poder elegir si quiere salir o no, eso no es una libertad. Dios había dado al hombre libre albedrío. Y el libre albedrío de Dios no estaba condicionado a que ellos tenían que obedecer si no querían. El libre albedrío de Dios estaba condicionado a que ellos tenían que elegir lo que ellos así lo consideraban correcto. Escuchaba a un predicador que decía que en realidad, la tentación de Satanás a Eva era la misma tentación que lo llevó a él a rebelarse contra Dios. Ser como Dios. La tentación era ser como Dios. Y esa fue la tentación que prodigó a Eva. Le dijo, lo que pasa es que él sabe, Dios sabe, que si comes de este fruto vas a ser como él, sabiendo el bien y el mal, como Dios. Ustedes conocen la historia, el hombre concedió a Satanás la credibilidad, jugó a ser Dios, pero el hombre no sería, no estaría exento de la consecuencia de esa elección. Y por eso es que Dios le había advertido que si él comía del fruto, en otras palabras, si él elegía quedarse bajo la protección de Dios, iba a tener vida eterna. Pero si él elegía salir de la protección de Dios, iba a tener muerte. Entonces la muerte entra en una condición exclusiva y únicamente de consecuencia de una desobediencia. La muerte es la desobediencia a la ley de Dios, es desobediencia al reino de Dios, es desobediencia al plan de Dios de vida eterna para el hombre. Pero esta condición mortal a la que el hombre ingresa, ahora es engañada, es conducida con engaño para la mente humana, diciendo que cuando tú mueres, no es que mueres, sino que vives después de la muerte y entras en un trance, en una situación totalmente liberada. Escuchaba esta semana a Steve Jobs, y él decía, a pesar de que la gente cree que va a la gloria o que va a ir a la gloria, no quiere morir. ¿Cuál es la razón? Interesante su reflexión. porque la gente no quiere morir si me voy a ir a la gloria? Todos queremos vivir. Es que detrás de esa, de esa tendencia a creer de que cuando tú mueres vas al cielo, o que te vas a algún lugar, es una tendencia satánica para inducir a las personas a creer algo que no existe. Es como decirte, oye, te vas a morir, pero realmente no te vas a morir, te vas a liberar. En el concepto de la praxis social común, diríamos, este, el ladrón no te va a robar. No, él va a entrar, pero no te va a robar. En otras palabras, tú le mientes a las personas que el ladrón no va a venir, y tú sabes que va a venir. Es como decirle a la gente, te vas a morir, pero no te vas a morir realmente, sino que tú vas a pasar a mejor vida. Esa expresión de mejor vida, entonces, si es mejor vida, ¿por qué seguimos aquí? Es una es un planteamiento mentiroso. Ah, no, es que el alma es eterna. El alma no es un ser, según la Biblia, ajeno a nosotros. El alma no es un ser espiritual dentro de nosotros. No existe eso. Si leemos la palabra de Dios, dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aliento de vida es poder para vivir. Aliento de vida es la capacidad que Dios te da para poder respirar, para poder pensar, para poder funcionar. Le llamamos vida, existencia, presente. Cuando Dios sopla en su nariz como un eh, formador de vidrio, sopla en su nariz aliento de vida, está diciéndole, te concedo la vida, te pongo yo a ti en existencia, te hago un ser viviente. Cuando nosotros vamos al circo y nosotros vemos al mago sacar su sombrerito y decir que no hay nada dentro del sombrero y después de un instante saca un conejito o una paloma, no podríamos nosotros creer, sería tonto creer, que el mago está sacando un conejito o una paloma sin antes haber puesto dentro de ese gorrito una paloma o un conejito. ¿Por qué estoy haciendo esta ilustración? Nosotros no podríamos creer de que salga algo de nuestro cuerpo llamada alma que se va al limbo al purgatorio al, o a la gloria, si antes alguien no haya puesto dentro de nosotros ese ser supuesto pensante que va al cielo, que va a la gloria a gozar o a pagar al purgatorio sus, sus males. Si nadie puso dentro algo, nadie puede sacar de adentro ese algo. Dios no puso un ser pensante dentro del cuerpo de barro que hizo, que después lo llamó Adán. Dios no puso un ser pensante llamado alma dentro del cuerpo de Adán. Dios puso su poder de existir, su poder de vivir, su poder ser. Dios sopla en su nariz, aparece en el lenguaje original, Aparece como Dios dando forma, soplando como el soplador de vidrio, dándole forma a una vasija hecha de vidrio. Así lo describe el escritor llamado Moisés, porque era la manera como él podía explicar cómo Dios pone dentro del ser un ser viviente que es la conjugación de su poder con la creación materia que él había hecho de barro. Ese concepto original... Nos libera del pensamiento de creer de que cuando nosotros morimos, algo sale de nosotros. No puede salir algo del gorro si antes no se puso un conejo. Si no pones un conejo, no sale nada. Si no, sale un, si no pones una, una, una paloma, no sale nada de allí cuando tú quieras abrir el, el gorro. No sale nada del cuerpo humano si Dios no ha puesto nada. Es decir, no puso un ser pensante llamado alma. La Biblia dice que las almas vivientes somos nosotros y no lo que está dentro de nosotros. ¿Qué está dentro de nosotros? Poder de Dios. Y el poder de Dios no es un ser pensante, no es un llamado Boris espiritual, no es una señorita María eh, con pensamiento espiritual o con un ser eh, que no comete pecados, que es santo, que es puro. No existe eso. Nosotros existimos gracias al poder de vida que Dios le dio a Adán y que a través de la progen... Pro, pro, vamos a decir, Porque somos progenitos de él, somos hijos de él, hemos recibido esa vida a través de la sucesión de la procreación o la creación que hace un hombre con una mujer. No es entonces correcto Pensar de que el hombre cuando muere va al cielo o que sale de su cuerpo un ser pensante espiritual, llamada alma, que se va al cielo, a la gloria, al purgatorio, donde sea, cuando realmente Dios no hizo eso con el hombre. ¿Por qué se creó ese concepto? Estaba leyendo yo un libro que prometo regalar a todos aquellos que me dejen un mensaje, les voy a enviar el link para que ustedes puedan tener este libro en su biblioteca virtualmente. Se los voy a mandar en PDF, ya que no podemos enviarles a todos, pero de manera física. Pero vamos a enviarles a ustedes este, este libro, El conflicto de los cielos. En la página 343 dice que Satanás ha determinado instruir a los seres humanos una mentira. «Vence a los hombres, como venció a nuestros primeros padres, sacudiendo su confianza en el Creador, e induciéndoles a dudar de la sabiduría de su gobierno y de la justicia de sus leyes. Satanás y sus emisarios representan a Dios como peor que ellos, para justificar su propia malignidad y su rebelión. El gran engañador se esfuerza en echar su propia horrible crueldad de carácter sobre nuestro Padre Celestial» para lograr presentarse como alguien grandemente agraviado al ser expulsado del cielo por no haberse querido someter a un gobernante tan injusto, dice Satanás. Él presenta al mundo la libertad que gozaría bajo su benigno gobier gobierno, en contraste con la esclavitud impuesta por los severos decretos de Jehová. Es así como logra seducir a las almas de su lealtad a, su, a Dios cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia hasta a nuestro sentido de justicia es la doctrina según la cual los malvados después de muertos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente que por los pecados de una corta vida terrenal da, deban sufrir tortura tanto tiempo como Dios eh, dice como, como Dios tanto tiempo como Dios vive sin embargo esta doctrina ha sido ampliamente enseñada y aún se encuentra incorporada en muchos de los credos de la cristiandad. Un erudito doctor de la divinidad ha dicho, el espectáculo de los tormentos del infierno aumentará para siempre la dicha de los santos, imagínense ustedes, como un acto de venganza de aquellos que son santos. ¿no? El ver a los otros seres de la misma naturaleza que ellos, nacidos en las mismas circunstancias, sumidos en semejante desdicha, y asimismo, en una condición tan distinguida, los hará percibir mejor cuán felices son. Otro ha dicho lo siguiente, mientras que la sentencia de reprobación de este se esté ejecutando sobre los que sean objeto de la ira, el humo de sus tormentos subirá eternamente también a la vista de los que sean objeto de misericordia, y que en lugar de compadecerse de ellos, de aquellos miserables, exclamarán, amén, aleluya, alabada al Señor. ¿En qué página, pregunta esta escritora, de la palabra de Dios se puede encontrar semejante enseñanza? ¿Los rescatados en el cielo habrán perdido toda lástima y compasión? ¿Y aún los sentimientos normales de la humanidad? ¿Serán sustituidos por la indiferencia del estoico o la crueldad del salvaje? No, no, no es esa la enseñanza del libro de Dios. Aquellos que presentan opiniones como las expresadas en las citas anteriores pueden ser instruidos y hasta hombres honrados, pero han sido engañados por los sofismas de Satanás. Él es el que los induce a malinterpretar las enérgicas expresiones de las Sagradas Escrituras, dando al lenguaje bíblico un tinte de amargura y de malignidad que es propio de él. Satanás, pero no de nuestro Creador. Vivo yo, dice el Señor Jehová que No me complazco en la muerte del inicuo, sino antes en que vuelva el iniquo a su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros caminos malos, pues, porque moriréis. ¿Qué ganaría Dios si tuviera que, que admitir que él se deleite en presenciar a los, las incesantes torturas que se complace en oír los gemidos, los gritos de dolor, los impre, las impre de las criaturas a quienes mantienes sufriendo en las llamas del infierno es una mentira verdad pueden esos horrendos sonidos ser música para el oído del amor infinito de dios se insiste en que infligir estas penas sin fin sobre las mal los malvados demuestran el odio de dios hacia el pecado como un mal que es ruinoso a la paz y al orden del universo o oh, horrible blasfemia como si el odio que Dios tiene al pecador fuese la razón por la cual es perpetuado. Pues según las enseñanzas de esos mismos teólogos, la continua tortura sin esperanza de misericordia enfurece a los miserables víctimas que desahogan su rabia con juramentos y blasfemias y así van aumentando eternamente el peso de su culpabilidad. La gloria de Dios no gana nada con que se perpetúe ese incremento continuo del pecado a través de los siglos infinitos. Está más allá de la capacidad de la mente humana estimar el mal que ha resultado de la herejía de los tormentos eternos. La religión de la Biblia, llena de amor y de bondad, y que abunda en compasión, es obscurecida por la superstición y revestida de terror. Cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás ha pintado el carácter de Dios, podemos admirarnos de que nuestro misericordioso Creador sea temido, considerado con terror y hasta odiado, las ideas espantosas sobre Dios que han sido propagadas por el mundo desde el púlpito han creado miles, sí, millones de escépticos e incrédulos. La teoría del tormento eterno es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella da de beber a todas las naciones. Hoy en día casi todas las religiones creen, que un tormento, hay un infierno donde Dios se goza de ver a la gente sufrir. Y eso es una mentira. Dios dice en su palabra que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu de vida vuelve a Dios que lo dio. No hay una afirmación bíblica donde aparezca que el hombre vive o pasa a mejor vida después de muerto. Lastimosamente muchas de las personas que me van a escuchar o que están escuchando este mensaje se van a sentir decepcionadas de haber creído, haber hecho responsos, haber hecho ofrendas, haber hecho misas por seres que han muerto. Ahora más en la pandemia muchas personas que murieron están siendo recordadas en una misa de honras o en una, un responso o en algún momento en el cementerio orando según ellos por las almas de las personas que murieron ustedes van a ver que es una falsa doctrina realmente porque si las almas son puras entonces por qué tenemos que orar por ellas si las almas fueran verdad que existen y son eh, impecables entonces van todos a la gloria y si fuera eso verdad entonces por qué tenemos que orar por esas almas es más algunas personas incluso hablan a las almas que murieron supuestamente para que intercedan por ellos mi papito mi mamita está orando por mí o me está ayudando desde el cielo es una doctrina falsa, construida por Satanás para engañar al hombre y hacer creer de que tú realmente cuando mueres, no mueres, sino que pasas a mejor vida. Esa falsedad a través de los años ha cobrado mucha relevancia en el corazón del ser humano, que de alguna manera ese sentimiento de dolor y desesperación que tienen los seres humanos cuando muere un ser amado, generalmente se va porque tienen una esperanza sobre algo que no existe, sobre algo que no hay. Sobre algo que el enemigo ha mentido, le mintió a Eva, le dijo, no moriréis, y eso mismo nos dice ahora, que tú cuando mueres, no mueres, que te vas al cielo. Ese falso concepto de supervivencia después de la muerte no es otra cosa más que una manera de decirte no tienes que hacer nada ahora, no tienes que preocuparte por tu vida espiritual, no tienes que tener comunión con Dios, no tienes que vivir una vida cristiana elocuente. Cuando mueras igual te vas al cielo y si te vas al purgatorio pagas tus pecados y luego vas a pasar a la gloria. Es una mentira, una mentira abierta, creada por Satanás para inducir a los hombres a no prepararse, creyendo de que después de muertos todavía hay esperanza. Qué tentación más horrible o qué mentira más grande decirle a la persona, no viene el ladrón sabiendo que viene el ladrón. Porque la persona cree que no va a venir y cuando le roban su casa dice, tú me dijiste, ahora ves, pero ya es tarde. Es que la persona si no se prepara, si no, si no cree en Jesucristo, si no vive una vida elocuente con Cristo ahora, según su palabra, entonces cuando muere ya no hay esperanza. Si no, no fuiste un hombre o mujer fiel a Dios, si no conociste el mensaje de Dios y si no viviste de acuerdo a su palabra, no es que te mueres no tienes esperanza. El este es, dice que nada de lo que se hace debajo del sol tienen idea los muertos. Ya no hay más paga, no hay más dolor. Si tú le llevas flores a tu familiar el primero de noviembre, no estás haciendo nada porque él ya no sabe, ya no existe, ya no piensa, ya no razona. Eso es importante que aprendamos a, a, a conocer. ¿Y por qué estamos predicando este mensaje? Porque nosotros queremos que tú conozcas más del amor de Dios ahora. Porque es ahora cuando el Señor quiere que tú conozcas de su misericordia y de su amor. Que Él ha hecho un plan de salvación para ti y para mí. Que Él tiene un proyecto en el cual tú tienes que involucrarte para vivir una vida elocuente conforme a la voluntad de Dios. ¿Me estás diciendo que tengo que vivir una vida perfecta? No. Te estoy viviendo, te diciendo una vida de dependencia de Cristo, pero por tu elección, por tu propia decisión. No porque alguien, fulano o mengano, te induce, sino porque tú, al conocer la palabra de Dios, comienzas a crecer tu fe, tu confianza, y comienzas a poner tu esperanza en alguien que sí vive, que sí existe, que intercede por nosotros en el cielo, que dio su sangre por ti y por mí, que puso su vida en servicio al hombre pecador que cree en él y que quiere alcanzar la salvación. En ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre, Bajo del cielo vas a encontrar otra, un, un ser salvador como es el de Cristo Jesús. Es allí donde tú tienes que poner la mira. Es allí donde tienes que poner tú en tu interés. Es a él a quien tienes que conocer. Porque en la muerte no hay nada. Una vez que tú mueres ya no hay esperanza. La esperanza lo tienen los vivos, dice Eclesiastes. Hay esperanza para los vivos, pero para los muertos ya no. Porque su, su mente, su corazón, todo feneció. No existe nada después de la muerte que se llame alma, que se llame algo viviente, que se llame mejor vida. No existe. Existe hoy la esperanza de que confiando en Jesucristo, como tu Salvador personal, tú puedas vivir en esa esperanza, de tal modo que el día que tú mueras, la palabra de Dios dice que aquellos que creyeron en Jesucristo, y que estarán muertos para aquel día resucitarán. Él los llamará con voz de trompeta, con trompeta de Dios, dice, con potencia a todos los que creyeron en Él y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces, yo quiero esta mañana que tú puedas, escudriñando la palabra de Dios, conocer que la esperanza de vida eterna no está después de muerto, no está en la supuesta alma viviente, sino en la voluntad que tú manifiestes por asirte de la mano poderosa de nuestro Creador. Jesucristo es un ser real. Él vive por nosotros, vive en nosotros. Nosotros somos sus hijos. Y como hijos de Él, deberíamos vivir nuestra experiencia de relación con Él todos los días. Él es la única garantía que nosotros tenemos de vida eterna. Él es la única garantía que nosotros tenemos de paz en esta tierra, mientras esperamos su segunda venida. Cuando Él venga, dará vida eterna a todo aquel que creyó en sus promesas. Yo quiero esta mañana que tú puedas tener un encuentro con Dios y que este momento de reflexión te haya ayudado a pensar, a creer, de definir más claramente que tu fe en Cristo, que tu fe en Él, que tu fe en el Señor Jesucristo sea el que sostenga tu vida ahora y para siempre. Vamos ahora. Amado Padre que estás en los cielos, agradecemos por tu palabra, la luz que nos ha llegado. Gracias también porque podemos tener la libertad todavía de predicar tu palabra. Y de hacer que muchas personas puedan conocer de esta verdad y poder dar a conocer a otros también. Bendice a los que nos siguieron en las redes, que nos escucharon. Bendice a los que nos van a escuchar también en el canal. Que puedas tú, Señor, llegar a sus corazones, llenar de esperanza sus vidas y vivir una experiencia nueva contigo de relación permanente con Jesús. Que Jesús sea su razón de ser. Que puesto los ojos en él puedan tener la esperanza y también yo pueda tener la esperanza de que un día si la muerte nos sorprende, que podamos existir confiados ahora, y llegar a ese día de la muerte, confiados de que nosotros hemos dependido de ti, y cuando tú vengas a la luz de los cielos, puedas tú despertarnos a una vida eterna. Bendice a aquellos que han estado, tal vez, engañados por el enemigo, para que ellos puedan fijar su mirada en tus promesas, en tu palabra. Señor, no permitas que el enemigo siga engañando a, las, a, las, a los corazones de personas que no tienen información, que tienen falta de conocimiento. Dales ahora el conocimiento de tu palabra a través de este mensaje. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha sido un gusto, como siempre, todos los sábados por la mañana poder presentar un mensaje para cada uno de ustedes. Hoy hemos hablado acerca de la condición de la muerte, la esperanza que tenemos en Jesucristo en vida. Abre tu corazón y dale a Jesús tu vida, tu corazón ahora. Depende de él. Mantente en comunión con él. Cuéntale tus planes. Que Dios te dé sabiduría para elegir siempre a él y a su reino para que cuando él venga, si estamos vivos, nos lleve al cielo. Si estamos muertos, nos resucite para llevarnos al cielo también. Esto es Tu Encuentro con Dios. Un programa de todos los sábados cerca a las 10 de la mañana con un servidor, Boris Darmo. Nos vemos el próximo sábado. Comparte este mensaje, si te gustó. Que Dios te bendiga.